Este es el oriente antioqueño Está lloviendo un poquitico por todos lados eh, Que Por allá abajo Se va a ver la casa, una casa... ¿Qué vamos a ver? Eh, ya estamos encarpados ¿Por qué no nos vamos a mojar? ¿Van a prestar botas, ¿si sí o no? <risa> a ver si no sucio estas garras Auxilio, <risa> auxilio, sí, exactamente. <risa> ¿Un de papa? ¿Qué? ¿Eh? Ah, así? más subiendo, bueno ahí tras nuestro la fachada de la casa está lloviendo mucho esta es la casilla El baño y ahí arriba que hay Mirador. Esta es la bajada que les digo. Pues que el vecino hizo subida de su moto con cemento, pues que eso de de valer un billete. Pero subir la moto por acá, creo que eso es lo malo de esta casa. Fin de la historia.